Con ustedes nuevamente. Primero que todo, un feliz año nuevo. Les deseo mucha salud, mucha prosperidad, muchos éxitos, muchas bendiciones, mis campeones. Y vamos a tomar un tiquito acá para poderles contar la gran sorpresa. Ah, que delicioso! Bueno, mis campeones, estuve este 29 de diciembre en el canal Telemedellín y esa invitación gracias a la empresa Fomentamos, que hago parte de ese grupo solidario y como emprendedor, como persona, como microempresario, eh, tuve la oportunidad de estar en Telemedellín mostrando la fundación casera que, que, que coloqué, eh, la parte musical también la mostré entonces me llegó este hermoso regalo. Miren este hermoso regalo. Fundación Music Mar. Ah, ¡Qué lindo! Miren. Sí, señor. Un hermoso regalo, mis campeones muy contento, gracias a Dios por el apoyo que he tenido de todos los amigos en todas las ciudades, en mi Arauca del alma, que la llevo en el corazón, Arauca de los llanos orientales, Bogotá, Barranca Bermeja, Cali, Bucaramanga, Cúcuta, la costa, acá Medellín, gracias también a las personas de Bello gracias realmente por el apoyo para la Fundación Miosimar que es algo eh, casero pero somos intermediarios para poder sonreír y hacer sonreír a las personas, ¿cómo así? somos intermediarios porque nos donan algo y lo donamos o sea que cuando, cuando tú tienes algo y no sabes qué hacer con ello nosotros lo recibimos y lo donamos ese es el proyecto, ese es el propósito de nuestra Fundación Miosimar bueno para terminar, mis campeones Les cuento que les voy a dejar aquí Con este video La oportunidad que tuve en Telemedicine Mostrando la parte musical Y mostrando las obras sociales que hago La producción que hago Mis campeones Y les quiero pedir un solo favorcito Un solo favorcito Miren mi camisa, mis campeones Miren aquí Dicen Gilmar Rusin Suscríbete en Youtube ¿Cierto? ¿Qué sucede? necesito, Arauca, mis amigos, los que me escriben y más te queremos, te apoyamos, eres el mejor. Yo no necesito ser el mejor, yo necesito de su apoyo para brindar lo mejor de mí, para ustedes y todo aquel que lo necesita. Solo necesito que te suscribas a este canal. Mira, suscríbete, es gratis. Es gratis, no te llega ninguna multa, no te llega ningún cobro a futuro, nada. Le das me gusta a cualquiera de los 18 videos. Con esas serían 19. Y te suscribes en la parte de abajo. Y le das a la campanita. porque Para que te lleguen todas las notificaciones. Porque voy a rifar un celular a los primeros mil suscriptores, mis campeones. A mi gente de Barranca Bermeja, el pueblo donde nací, sí, a mi gente de Cali, donde me creé gran parte de mi vida. A mi gente de Cucuta, a mi gente de la costa, mis pareros, mis amigos, mis alumnos. Por favor suscríbanse, es gratis. Si me quieren, si me apoyan. Si realmente vieron en mí una persona especial, suscríbanse a este canal. Es el único favor que les pido. Recuerden, voy a arribar un celular a los primeros mil suscriptores. Dios los bendiga, nuevamente un feliz año. Y aquí los dejo con mi video, en la oportunidad que me dio fomentamos, gracias a Daniel Álvarez, mi amigo Daniel y su familia, que me han apoyado. A mi amigo Gabriel, en Arauca, mi amigo Moisés. A todas las personas que me apoyan, a todos mis amigos, mis vecinos, todos mis vecinos, todos mis amigos, yo los bendiga, suscríbanse a en Marusa, es gratis, y ojalá te ganes ese celular. Bueno, aquí los dejo con el video, en Telemedellín, yo los bendiga a mis campeones, chao, chao, los llevo en el corazón. Seguimos conociendo más historias de esas personas que siguen creyendo en sus oportunidades, en esos sueños, en esos propósitos de vida. Y precisamente vamos a conocer el perfil de Gilmar, un hombre que cree firmemente en, esa, en ese don que le dio la vida, en ese don que hoy puede decir tiene no solamente instrumentos, sino que tiene alumnos. Aquí está la historia. <risa> Hola qué tal amigos, les saluda Gilmar Rusen, soy un soñador, soy un músico apasionado en mi habitación estudio, adecué en mi habitación para trabajar la parte musical, también edito videos y las canciones que estoy componiendo, hago publicidad, yo voy y le digo a la señora muy ricas las empanadas, yo le hago la publicidad y le saco una canción, empanadas mari con los mejores precios. Entonces, la señora dice, súper chévere. Me gusta hacer obras sociales. Me gusta ayudar mucho. Entonces, como no tengo de pronto la solvencia económica, pensé, tengo que ingeniarme y dije, Voy a colocar una fundación casera yes. co eh, Consiguiendo eh, cajas, Cosas para reciclar Las cajas de huevo, las cajas de cartón eh, Las vecinas, amigos Me guardan este aceite en esta botellita Y yo lo vendo a las empresas Bueno, mi día a día Es dictar clases de música Entre ellas Guitarra, piano, técnica vocal Inglés, que me gusta mucho el inglés Portugués La academia se llama Gilmar Music Pero eh, por la cuestión de la pandemia Ahora hacemos las clases personalizadas Pero he aprendido que de las cosas pequeñas Nacen los sueños más grandes Muy bien El, el sueño principal desde niño siempre eh, Aparte de ir a los Estados Unidos Porque amo el inglés Y quiero ser cantante muy reconocido Y no solamente lo digo por la fama Sino por el detalle de decir Si sí pude Y la música Esa es una de las canciones que compuse es titulada Le dije a Cupido Es una canción que realmente escribí Con la idea de que el cantante Jesse Uribe la interpretara Y dice así Tengo cuerdas nuevas, un poco desafinada la guitarra Dice así Le dije a Cupido Que no me flechará Que es mi destino ser feliz, no nací para más Qué bueno ver el perfil de este hombre, y poderlo conocer aquí en vivo y en directo, porque quiero conocer su talento, ese talento local que tenemos aquí en Antioquia, caballero. Entonces, ¿para cuándo me lo va a presentar? No, es una belleza. Aquí transmitiendo parcheos de la esquina del movimiento del profe Luis. A oh, don no, Osvaldo, reparchadísimos con el sabor y el talento que tiene Medallo. Quiero invitar aquí el escenario a un señor de la música. Fuerte aplauso para Gilmar. ¡Uh! Este... ¡Bien! Parcerito, Papi, ¿qué muy más bien, muy contento, ah, excelente. Bien. Parcerito, qué rico estés aquí con nosotros compartiendo en este parche, en este sabor. Parcerito, ¿cuál es el género tuyo? Pot urbano. ¿Te soya el pot urbano? Pues al principio cantaba pot sin bandera, rake pero pues ya el flow hay que tenerlo. Poncho, no, ¿Don? mejor dicho. Sí, vos sabés. No, se ha se ha hecho. Sin más preámbulos. Maestro, tienes esa pista. No fuimos. Estar solo. Eso. Mi gente, gózalo. Gilmar Rusen, estar solo es mejor. Dice. Ya la rutina acabó. La monotonía huyó. Ahora sonrío y digo fuerte soy. Pues como dice el refrán Lo que no me puede matar Fuerte más fuerte me hará Ya encontré Lo que buscaba y soñaba lo encontré Ya encontré Un sentimiento verdadero y solo sé Estar solo es mejor Voy a vivir mi vida y olvidar el pasado Estar solo es mejor Oh, elegante, elegante mi, ¿cómo lo sintieron allá muchachos? Uy, buenísimo. Elegante, sí, ¿qué, okay. parceros? Ah, ¿tiene, una cuca? tiene, tiene el talento, tiene el Muchas talento, gracias. de verdad. que sí Bueno, yo le dejo ahí maestro, pero yo me voy a ir por este ladito. <risa> eh, ¿Abandono? No, no, no, no, no, no lo abandono. que mi no se y me mueva. Ajá. Sí, Muy bien. Ahorrar, fomentamos la solidaridad. Gracias por su compañía. Gracias por estar conectados, caballeros. Feliz año. Feliz año. Feliz año.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 Que buscaba y soñaba lo encontré, ya encontré Un sentimiento verdadero y solo sé Estar solo es mejor que mal acompañado Voy a vivir mi vida y olvidar el pasado Mentiras, eso decidí Voy a vivir la vida, quiero ser feliz Estar en la rutina, eso no es para mí Me quiero divertir, voy a brindar por mí Estar solo es mejor